¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Qué me han hecho? hecho? ¿Qué es esto en mi espalda? Es el componente principal de este experimento. A través de este, ha sido enlazado a una unidad biológica de características similares a las tuyas. El objetivo, recorrer el laberinto, sortear pruebas hasta entrar en contacto con tu otra parte. Solo así, los dispositivos se desactivarán, ya que cada uno responde a la de la otra unidad. Buena suerte, y que comience el experimento. La puerta de la extraña habitación, donde recibió aquella nefasta información, se abrió de par en par. La inteligencia artificial que le habló por megáfono se lo dejó bien claro. Para salir debía sortear esos peligros. Comenzó a caminar por un pasillo con poca iluminación hasta que inesperadamente fue interceptado por la primera trampa que lo hizo tropezar y gracias a sus reflejos rodar por el suelo unos cuantos metros para evitar el impacto de un objeto sólido que se dirigía hacia él a una temible velocidad. Resulta que venía de hablar con la computadora esa y de repente se fue de bruces al suelo. Y fíjate, el chabón no entendía nada. Era re duro. Se recuperó del golpe y cuando se levantó... No entendí qué pasó. Mejor me apoyo contra esta pared para avanzar de forma más cautelosa. Pero justo el muy certudo se fue a apoyar en una trampa y se fue al carajo por un tubo. ¡no! Se puso de pie nuevamente tras pasar aquel peligro. Reinaba el silencio en aquel inhóspito entorno de piedra. Entonces... ¿Por qué grité? ¿Qué me pasa? Estoy confundido. De repente sentí un miedo y una adrenalina terribles como si estuviera siendo eyectado hacia la nada misma. Mejor continuó mi camino. Y así lo hizo hasta dar con una sospechosa pared. Y digo sospechosa, porque a simple vista se notaba estar hecha de un material diferente al del resto del corredor. La sintió suave al tacto, acolchonada. Pero la pared rotó con él y lo envió a otro lugar. Ahora donde corno estoy. Por lo menos acá se puede ver qué onda. Una biblioteca, con libros por supuesto. Un espejo, una cajonera... Y una puerta. Felicidades, unidad biológica de prueba. Para salir, debes resolver este acertijo. No hay unión más fuerte que la que se forja construyendo el vínculo día a día, paso a paso, incluso con uno mismo. Si sabes leer entre líneas, encontrarás tu respuesta escrita con sangre. Tu reflejo te hará libre. Sorprendentemente, aterrizó sin un rasguño en un jardín lleno de setas de diferentes tamaños. Y como ya había comentado anteriormente, este tipo es re duro. Sabe identificar qué hongos son comestibles, cuáles no, cuáles te hacen viajar, etc. Y como estaba cagado de hambre, se comió uno tranqui, pero todo le parecía muy absurdo. Así que se mandó nomás un recreativo y se fue saltando entre las setas llenando el paisaje de colores pasteles. Hasta que en un momento, el vago se puso relo. ¡No, man! ¡Ahí viene un pterodactio refiloso Y si me ataca, ¿cómo lo mato? ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Oh! ¿Qué es eso que me dio? ¿Una navaja? ¡Vamos, me dropeé un arma! Ay, será mejor que tenga cuidado. No puedo darme el lujo de perder mi sangre. ¿Es verde? ¿Es roja? Se guardó la navaja en el bolsillo y se durmió un rato mientras se chupaba el dedo. ¿Y ahora cómo se supone que resuelva esto? A ver, le entre líneas. Todos estos libros tienen títulos de lugares y este tiene tapa roja y dice Overlook. ¿A qué me pasa? ¿Por qué estoy sangrando? Sentí como si se me cortara, pero ni siquiera rozé el papel, no sé qué onda. Se quedó un segundo mientras se chupaba el dedo mirándose en el espejo. Se acercó a la pared opuesta y escribió, opojo con su sangre. Cuando el espejo reflejó su nombre al derecho, gritó, ¡Soy Hopo, maldita sea! ¡Abrime la puerta! La puerta se abrió y Jopo se internó en una oscuridad abrazada por una corriente de aire tempestuosa que iba y venía. Se despertó con todas las energías y empezó a correr hasta dar con una puerta enorme en medio de una muralla que tenía una inscripción. Deberá ser astuto y saber cuándo un filo vale más que otro. Abrió la puerta e ingresó en una tierra nocturna, iluminada por estrellas. Como vio que estaba todo sereno, se relajó otro cacho. Ahora me voy a divertir un poco con esta rama que encontré. Y se fabricó con la navaja una flauta, lo de Bicardine. Un toque de aquí y de allá del flautín y se ve rodeado por unos animales exóticos con cara venenosa. Eh, amigos, un gusto. ¿Quieren que toque más? Esta ventisca es insoportable. Buscaré refugio en aquella cueva. Observó unas pinturas donde encontró dibujos de un hombre que hacía música. Se sintió a gusto con el arte rupestre y una melodía vino a él. Jopo empezó a cantar. Pasó la ventisca y salió a observar el firmamento nocturno. Creyó que las estrellas lo guiaban y siguiendo su intuición se aventuró por un sendero hasta una puerta. Golpeó tres veces y esperó una respuesta. Oyó un golpeteo detrás, así que la abrió y se mandó al nuevo interior. Lindos pequeñines, ¿saben dónde puedo descansar? Las criaturitas comenzaron a hacerle cosquillas al sujeto y a arrastrarlo por un camino hasta una pequeña casita en el bosque. <risa> ¿Y ahora por qué me estoy riendo? Bueno, parece un lindo lugar. Mejor sería encontrar un baño. Se fue nomás a recorrer de peapa a la casa y se fue llenando los bolsillos de porquerías, pero no daba con el baño. Entonces llegó una puertita que tenía un puzzle y pensó. ¿Y yo cómo voy a resolver esto? Hmm, tal vez si muevo esto acá y toco este botón. Esperó, pero faltaba algo. La puerta tenía doble código. Pasaron cinco noches hasta que escuchó tres golpes del otro lado que resonaron en la puerta como en encuentro cercano. Repitió el golpe y mientras esperaba la puerta se abrió y entró una risa y atrás un joven. Ambos, Ambos sujetos, sujetos se miraron, se miraron atónitos. atónitos. ¿Podía, ser, Podía acaso ser acaso la persona que estaba buscando? Que estaba buscando se, preguntaron se preguntaron los dos. Los dos. Estiraron, Estiraron su, una, su mano hacia el, hacia el otro sin emitir palabra. palabra. Lentamente, Lentamente estrecharon, estrecharon ese lazo. Se abrazaron y sintieron, y sintieron caer los dispositivos, caer los dispositivos de, sus de sus espaldas. Me llamo Javi. Jopo. Parecía, Parecía que todo iba a terminar para bien nuestros héroes, para nuestros héroes, hasta que apareció, hasta que apareció otra, vez otra vez la inteligencia artificial, artificial el, gran el Gran Final, Final, Boss. Final Boss. Lo bien, los datos han sido valios. Y ahora... Hola Pedro, dale, por ¿Eh? un rato nos conectamos para el cooperativo.